Bueno, y luego, por último, tenían eh, otras dos películas paquete que en España se llamaron eh, una, Las aventuras de Bongo Mickey y las judías mágicas, en versión original se llama Fun and Fancy Free, que no tiene nada que ver, y luego La leyenda de Sleepy Hollow y El Señor Sapo. Toma. En cada una de estas hay dos, eh, hay dos cortometrajes alargados, ¿vale? O sea, cortometrajes de 40 minutos cada uno. Cuando yo me enteré de que eran parte de películas más, más grandes y con más cantidad, me llamó la atención porque esto, cuando llegó el VHS, eh, las sacaban como cortometrajes eh, cortados del original, ¿sabes lo que te quiero decir? Había uh -huh. un VHS de Bongo y otro de Mickey y las judías mágicas. Eh... Y luego la de la de Sleepy Hollow, que no tiene... o sea es, es también interesante, no bueno, tanto como la de Tim Burton, pero oye, si sobre no... todo porque el, el protagonista de la leyenda de Ripíjolo de Disney es un cabrón total, que quiere llevarse a la chica de cualquiera de las maneras, que pasa por encima de todo el mundo, que tiene una nariz eh, eh, muy grande que no le hace eh, como, como digamos, no te cae bien porque pobrecito, la nariz y las orejas y tal, sino que el tío está como por encima de, de, de todos y pisoteándole. Bueno, eh, entonces quizá... cuando, cuando por fin le persigue el monstruo sin cabeza, pues dices, ¿Dices que lo mate. Lo mate. Es como cuando, cuando, cuando quieres que el correcamino se acabe a las garras del coyote. Efectivamente. Continuamente. FJ, cariño mío, ¿tienes esto. algo más que decir? No, pasamos, de si, quieres, pasamos si quieres a la siguiente, pues nos a hemos, la siguiente baza que, que es al que suelto Disney. Pues claro. nos, nos hemos quitado las películas paquete en un solo paquete. Por, bueno, por, pues por eso cogí y los puse en un solo paquete en lugar de hablar cinco minutos de cada uno.